Denise, ¿dónde te encuentras? Es de noche. Me parece que estoy en un lugar lleno de, de, de arena, pero no es como un desierto, sino... O quizás es como un desierto, pero no la arena de... de así como el, la, el mar, sino... Eh, seca. Hay muchos... Sabe que se me figura como el Gran Cañón. Ah, entendido. Así árido y mucha... Y fal falta de vegetación. Sí, sí. Muy bien. Continúa. ¿Qué más sucede? Veo que está la luna... Está llena y es, es como si... Alumbrara muchísimo este lugar. Estoy viendo unos hombres que están sentados en, en troncos y eh, tienen una fogata, están todos con los ojos cerrados y con la barbilla para arriba. Mientras tanto hay un hombre que está eh, tiene como la piel de un animal y tiene una un palo eh, hace un sonido como que le puso algo arriba con arena y se escucha como que está el señor diciendo unas palabras está eh, bueno, está repitiendo como no, me, no sé cómo pronunciarlo es, está diciendo la luz dice que está como diciendo, te estamos llamando. Este, está caminando, sacudiendo eso, y está eh, circulando en, en estos hombres. Está pegándole dos veces así a su vara en el suelo, y ellos saben que tienen que bajarse del tronco, y se sientan con, con lo, las piernas cruzadas eh, como mariposa. Siguen con la barbilla arriba y con los ojos cerrados, como, es como algún rito sí. o alguna invocación, sí está ahí viene, ya viene una nave, sientes que uno de esos hombres es Daniel, sí, ya lo vi, muy bien. Está bajando esta estas entidades, está bajando y está bajando un dragón. Es el, es más alto que todos. Es muy gordo y es color negro, muy oscuro. Se están colocando entidades eh, frente, atrás de, de cada cada muchachito y este este dragón se coloca en en la parte izquierda, como donde comienza el círculo, eh, el hombre termina de decir que lo están llamando porque sabe que ya están ahí. Está levantando las manos y dice que dice: Oh, grande Ner Nerunde, algo así, Ner Nerunde o Gerunde, algo así dice te estábamos esperando para que hagas para que hagas y que, que se cumpla lo que este lo que es lo que estos guerreros necesitan dice sabiduría amor inteligencia dice fuerza está como que dándoles algo a cada uno una especie de algo tecnológico no o sea de las palabras ah entendido está el, el, el que Daniel le tocó sabiduría entonces esta entidad está la que está atrás de Daniel está colocándole ahora sí algo, le está poniendo un implante en la cabeza y así mismo lo hacen con los otros con los otros hombres el que le da fuerza, inteligencia, eh, amor, sabiduría, etcétera, cuando le dan esa sabiduría a Daniel, se lo dan a través de ese implante, sí Está, en este momento está en forma como de un trance, como si estuviera... Veo lo que está viendo, está viendo las estrellas. Está viendo como si fuese una explosión, pero él no logra ver lo que realmente estoy viendo. Él logra ver como si fuese una gran explosión de estrellas, algo así está viendo. y Pero no no está viendo las... Las naves. Eh, dice eh, el hombre este que, que sabe que no las está viendo, es el hombre que estaba diciendo que llegaran, está acercándose y le dice que, que vea más allá de lo que realmente está viendo. Dice que le dice en el oído que se concentre, que vea cuál es la realidad. Está viendo, se le están presentando como unos seres eh, reptilianos. Eh, son, un, son uno, tres, cinco, siete. Son siete. Ah, eh, hoy uno en medio, un reptil muy grande y después así hacen como una pirámide. Está viéndolos y traen unos trajes. Está Quieren que reconozca quiénes son, algo así. Eh, le está doliendo en este momento porque están colocando uh, más implantes, pero él cree que le duele por la el recibimiento de esta sabiduría. Está, se está un poco revolcando en el, en el suelo. Eh, los otros hacen lo mismo el dragón está hablando con este hombre. Le dice que sí es lo mejor que pudo encontrar. Y dice que... ¿de qué está hablando? Dice si sí son los mejores guerreros. O sea, que el que los contrató a los muchachos, a los jóvenes, el dragón está diciendo que, que, que no son buenos. Le estoy por... diciendo que sí es lo mejor que tenía Entendido, muy bien ¿Qué línea de tiempo es referente a este 2022? Estoy muy atrás Como unos como unos 500 años Hace, hace, ah, sí, ah, sí, muy bien Y la parte del holograma Estoy en, eh, es ahora es Estados Unidos, antes México. Entendido, muy bien. Muy bien, continúa. ¿Qué más sucede con, con Daniel en esa línea de tiempo? Estoy viendo que se han desmayado. El, el dragón ordena a sus entidades que, que se, se vayan con él. Dice, le dice al líder de al que los llamó, dice que, que los deje descansar y que mañana ellos regresaran a tomar su aspecto físico. Se están retirando. El hombre se sienta se sienta en un tronco y mientras los otros están... Así desparramados por todas partes. Él se sienta y así se duerme. Cuando llega la mañana siguiente, todos... El primero que se levanta es Daniel. Eh, está observándolos a todos y... Se da una marometa y agarra su lanza y dice que quien los atacó está tratando de ver si todos, dice, le dice al hombre, ¿por qué todos están muertos? Dice, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿Quién nos atacó? Y este hombre se ríe. Dice que guarde eso, va a lastimar a, lo va a lastimar, dice que todos están dormidos. Dice, así como tú, estabas dormido. Eh, Daniel se toca la cabeza y está sintiendo que que trae, trae algo y dice dice Daniel que siente como si, si tuviera algo encima que está cargando. Y el hombre le dice que esa es la sabiduría. Entonces eh, Daniel dice que ¿cómo puede ser sabio? Y el hombre dice que, que piense en algo. Dice que se haga una pregunta y encontrará la respuesta. Entonces está pensando qué pasó anoche y está observando el dragón, observa a los reptiles. Es, le llega como si fuese un pensamiento, como un recuerdo. Sí está viendo todo y está viendo lo que le hacen a los demás. Uh, está. So, veo que el que le interesa más es el amigo mm, como mm, no es su hermano sí, siento que o quizás si sí es su hermano porque le está dando como más énfasis le está observando más esa situación es él está viendo como si él tuviera una cámara si ¿sí me explico él ya Entendi. está desmayado pero está observando la situación. Está yendo hacia donde está su hermano y está agarrándolo y, y lo quiere despertar. Lo despierta y dice que le duele el, el pecho. Él está viendo qué es lo que tiene y dice que eso es el amor. Pero no porque se vea el amor, sino porque ve la, el implante que tiene y sabe que es el amor. Bueno, él cree que eso es el amor, sí, me explico. Entendido, pero tiene esa facultad de poder mirar y ver, ver esos implantes. Sí. Entendido. ¿Cuál es el nombre de Daniel en esa línea de tiempo? Sacún. Sacún. Muy bien, continúa. ¿Qué más sucede? está levantando a los otros compañeros y los está colocando en, en, en estos eh, troncos, están sentándose. El, este hombre que es eh, como chamán, como brujo, no sé, le eh, dice que es hora de que vayan por, por comida porque a él ya le dio hambre. Entonces ellos van y están eh, cazando. Eh, veo que este Daniel le, les guía, como que sabiendo dónde están ciertas especies, ciertos eh, animalitos, pues están trayendo un animal y se lo están comiendo junto con el chamán. Este está nadie, como que nadie está queriendo hablar de lo que pasó anoche, eh, como si ellos estuvieran simplemente hablándose ellos mismos. Eh, veo que eh, está llegando una nave. Después de que acaban de comer, están en silencio y está llegando una nave. Eh, Daniel la está viendo. Está sintiéndose impresionado. Se está levantando y todos lo observan. Él se está, está caminando dos, tres pasos hacia atrás. Y todos observan y nadie puede ver lo que él está viendo. Todos miran hacia el cielo y no... No hay nada. Entonces el, el chamán le dice... Le pega así su bastón y dice que se detenga. Está bajando este, este dragón otra vez. Él se asusta muchísimo. Entonces el, el hombre, este chamán, le golpea en el abdomen con la vara... Y le golpea las rodillas por atrás... Le haciendo lo que se hinque. Se hinca enfrente de él. Eh, el dragón se convierte en una serpiente negra. Va directamente hacia él y se le enrosca en todo el cuerpo. Eh, Daniel está muy asustado, muy, muy asustado. Se le pone aquí enfrente la cabeza de esta serpiente. Le dice que a, a este chamán le dice, y este es el hombre que escogiste para la sabiduría. Lo, se, desenro se desenrolla y se hace otra vez un dragón. Y dice el hombre que, dice, él es muy fuerte. Es el más sabio y más fuerte de todos ellos. dice Dice, fuerte y sabio. Dice, se acerca un poco. Te está temblando mucho. Este Daniel se nota muchísimo cómo está temblando. Se ve así sus manos. Y todos los demás no saben qué está sucediendo, solo lo están mirando extraño. Entonces ya dice que controle eso si no escogerán a otro está convirtiéndose como en sombra como así como en oscuridad y dice, él se regresa a la nave y se está está hay hay entidades eh, atrás de cada aspecto físico y se adentran le dice que le dice a a este a, a Daniel el hombre le dice que tiene que como que dejar atrás los miedos y, y centrarse muy bien en toda la sabiduría que, que van a ir aprendiendo conforme vayan por el camino. Dice que él, él va a ser como el, como el, el, le llama, como el balde, que va a sostener al gran uh, dios dragón, como que el dragón se va a adentrar en, el, en este... Daniel, ¿sí me explico? Dice, por la sabiduría, porque a ti, en ti vi sabiduría, dice, yo te elegí para que tú sostengas, como que para que sea el avatar del dragón, ¿sí me explico? Entendido. Entonces, él está sigue así como que muy asustado, llega con los demás y los demás están mirando lo raro. Dice que... A partir de ahora, dice, todos están, todos tienen lo que le, los que se, le, se les prometió. Dice, son un, son un como un grupo, un clan. Dice que van a estar eh, pasando y viajando por toda esta parte que que el camino les va eh, les va a ir, no más bien, eh, como que les van a ir enseñando el camino a dónde tienen que ir. Todos están felices y hacen como un sonido con la boca. Levantan sus, sus este, varitas, sus flechas, lanzas, pues. Están apagando el fuego y están eh, retirando la, todo lo que aquí había para que no se den cuenta que aquí hubo algo. Y así van a, van a viajar. esa línea de tiempo que Daniel tiene como nombre Sakun en el cual escogió ese dragón para ser el, el avatar de él, vamos más adelante en el tiempo que sucede con él y todos sus compañeros en esa línea de tiempo uno, dos y tres Están como que adentrándose al, al interior de, de, de, o sea, estaban de aquel lado y están adentrándose más a lo a México. ¿Sí me explico? Están adentrándose y veo que han caminado muchísimo, como que no, ni siquiera han dormido. Eh, ellos tienen como que la fuerza de seguir avanzando, pero sus pies no sus pies se, se ven ya quemados como que con muchas ampollas y, y como ampollas y, y tronadas, como se dice? Que, que se les rompen las ampollas y se, se, queman, re, y, se revientan, sí. Ajá, reventadas, sí. En rojo, entonces eh, es como si no, no, realmente no están cansados, pero su, su cuerpo les dice que sí están cansados. Entonces están subiendo por unas, es como un, eh, ¿cómo se le llama? Um, ¿Una cascada? Hay una cascada y, y están eh, colocándose en la parte de atrás de la cascada. Hay como una cueva y se ve como está cayendo el agua. Ellos están sentados ahí, colocan aquí en esta cuevita, hay como un río, un pequeño charco que, que, que va de desde aquí y va hasta adentro, pero ellos no van hasta allá. Perdón. Están colocando los pies en el agua y, y sienten el ardor, pero después sienten bien. Están hablando, eh, Daniel dice que que ya están por llegar al lugar que, que les prometieron que sería suyo. Dice que ahí está hablando de que ahí les prometieron que iba a haber mujeres para ellos y va a ser como una aldea eh, para ellos solos y que ellos como que van a gobernar. Están, está diciendo que si por la noche eh, vuelven a caminar está, estarán allá ...como en, la, en el anochecer de la, del siguiente día... ...y eh, los otros dicen que no... ...él dice que observe sus pies... Eh, ...sube uno el pie para que lo vea... ...y Daniel también sube el suyo... ...y está todo, todo, todo... ...completamente rojo, rojo, rojo... ...entonces está... ...también pone los pies ahí... ...en, en el agua y, y dice que... ...dice un hombre... Dice, tú eres la sabiduría, dice, tú deberías saber que estamos muy cansados, dice, igual eh, lo que nos prometieron será nuestro. Dice, así sea eh, hoy o mañana o cualquiera cualquier noche que falte, dice. Entonces Daniel se está relajando, pone sus pies en el agua y está ah, tratando de, de sentir tranquilidad. Está entrando entre el sueño y uh, despierto y está viendo el dragón ahí en la cueva. Él se levanta y se hinca. Está hincado con la cabeza hacia abajo y el dragón se convierte en serpiente nuevamente. Va por el agua y se le queda viendo así igual de frente. Y dice que ha cambiado su forma de... Su forma de, de verlo a él, dice que ha guiado bien a estos hombres, y además de que los, los ha tenido muy muy bien cuidados y ha, han sobrevivido tanto tiempo caminando. Dice que en cuanto llegue, busque a una mujer. Dice que cuando la vea, sabrá que es ella la que está buscando. Y dice que en cuanto él él... Haga eh, le, le llama de una forma, pero pues es tener intimidad. Dice que el dragón tomará el cuerpo. Dice que cuando, ese, ese será el momento cuando él estará listo. Eh, le eh, agradece. Veo que ya no está temblando. Siente temor, pero ya no se ve así que está temblando. El dragón se, se retira. Eh, él como que despierta y, y los ve a todos que están dormidos. Ya está muy oscuro y está volteando hacia la parte de atrás de la cueva. Está completamente oscuro. Pero él se vuelve a dormir. Veo que eh, está sintiendo como que ya casi no hay... Eh, agua en sus pies, se está revisando y hay uno, hay un muchacho que está tapando toda el agua para que no le llegue a él y lo golpea y ya se están levantando todos dice eh, Daniel que si ya descansaron y, y todos dicen que sí, que ahora tienen hambre entonces Daniel dice que entonces es hora de de que vayan a casar eh, Daniel se está brincando y atraviesa el agua de, de esta cascada y se echa un clavado. Todos están observando y diciendo que es muy, es muy alto, pero lo ven salir y entonces ellos se avientan. Eh, están tratando de agarrar los pescados con las manos. Están tomando uno, como que lo agarran y lo avientan para afuera. Y agarran otro y lo avientan para afuera. Hay otro que está con su lanza, pero no, no agarra nada. Entonces eh, Daniel le pide la lanza y empieza a, a agarrar bastantes pescados. Eh, tiene como unos siete pescados y después sale y los avienta. Y otra vez empieza. Eh, ya están, en este momento ya están colocando todo para estar eh, cocinando estos pescados y hay uno que se lo está comiendo así crudo. Tien, dice que tiene mucha hambre, que él no va a esperar. Eh, Daniel lo golpea y dice que, que tiene que esperar, que tiene que comer con todo el grupo. Dice que tienen que ser como una unión y que esa unión no se debe romper les está hablando sobre eso y sobre la lealtad. Se alejan un poco, de, ya están alejados de de este lugar por si hacen humo que el, no vengan de otros lugares, si ¿Sí me explico, tratan de, de que el humo no se vea mucho. Están ahora como en este momento están como en un bosque. Están haciendo hay un árbol que está tirado ah, ahí. Están escarbando la tierra y están colocando eh, estos eh, hojas secas y están mm. haciendo que, que, que se encienda la, la donde van a cocinar estos pescados. Entendido muy bien. Muy bien, vamos más adelante en el tiempo, hacia dónde llegan ellos y vamos a ver qué sucede con Daniel, que en esa línea de tiempo se llamaba Sacón uno, dos y 3. Están llegando a este lugar. Están llegando directamente a... a donde hay un lugar donde hay una mujer que está eh sacando eh, como que agua, pero está caminando es, es como un, como un este laguito, como un, como un lago. Eh, están saliendo por ahí y está ella está sacando agua en una eh, en, un, en un tazón un, de madera está sacando el agua así y en ese momento Sakun se acerca y está se le acerca y está agarrando agua y él está tomándole la mujer se queda así como muy asustada de que este hombre nunca lo ha visto y Sakun sabe que es ella la que estaba buscando, la que dijo el dragón. Entonces está tratando de hablarle, pero no hablan el mismo idioma. Eh, él le habla, quiere que ella lo, le hable. Eh, entonces ella le dice en otro idioma, le dice que qué está haciendo ahí, quienes nunca lo ha visto. Entonces es como si las palabras a, a Sakún, como se ve como que si se le acomodaran y él entendiera y entonces él habla el idioma que ella habla. Y le dice que él no es de aquí, él está buscando un lugar donde dormir y hace esto y, y salen sus, sus amigos entonces la mujer se asusta muchísimo deja caerle esta cosa de agua y se va corriendo eh, Sakun le alcanza y le la agarra y, y la abraza así y le dice que no tenga miedo que, que vienen a, a reclamar lo que es suyo la mujer se asusta más todavía y en eso empieza a gritar eh, eh, Sakun le tapa la boca y le dice que no grite y en eso se escuchan que vienen corriendo. Eh, los amigos y Sakun se van para atrás y, y están sacando sus lanzas y sus armas. Están um, eh, esperando quién va a llegar. Son puros señores, pero ya grandes. Eh, es, los, los señores como que se voltean a ver y llega uno más viejecito todavía. Esto, las orejas le cuelgan muchísimo porque trae unas cosas muy grandotes, así unos aretotes. Y se ríe, se está riendo a carcajadas él solo y luego todos los demás empiezan a reír, todos los, los grandes. Es como si, eh, eh, estoy entendiendo que, que ellos también estaban esperando la llegada de los jóvenes, mm. porque ya no había hombres jóvenes, ¿sí me explico? Había puros ancianos. Entonces, este señor que trae una piel de, de como que es otro chamán, este está... Uh, está riéndose, ese, ese es el que se ríe y, y ya trae a, a Daniel, le, lo agarra y que vayan para allá, que vayan les dice. Entonces Daniel los convence a sus amigos pues que estaban como muy alterados y iban hacia este lugar y el, el, este viejito le, le está mostrando sus casitas y todo, le está diciendo exactamente que hay bastante... Uh, hubo bastante tiempo en el que no hubo um, jóvenes, dice, que fueron asesinados y, y secuestrados y, y por otros clanes, algo así. Dice, pero ustedes que, que ya están, eh, ya son guerreros, que ya les dieron la sabiduría, eh, chalala, chalala, dice, ustedes van a hacer que nuestro, nuestro clan crezca. Entonces este, uh, esa cuna está viendo a, a la mujer y ya la mujer ya se pone como eh, coqueta Entonces ya salen las demás mujeres y, y, y el hombre les dice que no pierdan tiempo, no pierdan tiempo, ya, ya, ya, vayan a, a, a ser hijos entonces él, él trae las mujeres, el Sakun se va con la mujer y, y los otros muchachos escogen mujeres y dos mujeres cada uno. Entonces, este veo que hay una, una casita de, de, bueno, una de sus casas y Sakun está eh, llevando a la a la mujer. Entonces eh, veo que está llegando precisamente este dragón. Sale sale la entidad que está dentro de de y, y después se adentra el dragón. Y cuando tienen en intimidad con la mujer, la implanta. Ella ya está implantada. Ya está implantada. Y las entidades que tenían ellos, ¿qué se hicieron con ellos? Son, son de los mismos. Ah, la misma jerarquía. Muy bien. Vamos más adelante. ¿Qué sucede con Sakun en el tiempo antes de la muerte de él en esa línea de tiempo? Uno, dos y tres. Veo que ha hecho, o sea, es como el líder de este lugar, eh, de los cazadores y de de sabiduría, pues es como el más sabio. La gente lo busca para para hablar sobre si se pueden unir dos parejos, o sea, ya está grande, ya hay muchachitos, ya como que han este he cre hecho crecer aquí si ¿sí me explico veo que han cortado varios árboles y han hecho más casitas se ve como que se ve más armonioso porque se veía como des despoblado totalmente pero ya como que hicieron crecer todo este lugar eh, veo que están um, Es, es como que el señor, este viejecito que los recibió, ya está por también por desencarnar. Él es el primero que desencarna. Eh, quieren dejarlo a él como, como si fuera él este a un chamán, pero él no quiere. Dice que debe ser eh, un descendiente, pero el señor chamán no, no tuvo descendientes. Entonces él no quiere serlo y elige a alguien para darle sabiduría, elige a un muchachito. Eh, pero dice que tiene que ser uno que realmente quiera la sabiduría y realmente quiera hacer este, el, el trabajo que hizo este señor. Entonces hay uno que dice que él quiere ser. Entonces eh, eh, Daniel le enseña todo lo que él sabe, eh, le enseña a ah, qué es qué clase de lodo es el que cura y cómo puede él este sanar heridas. Le está enseñando todo, todo, todo, todo. Eh, veo que está... Eh, eh, da, después de enseñarle todo eso, Daniel le está viendo a lo lejos como humo. No muy mucho humo de que se está incendiando la selva, sino que es humo que alguien está haciendo comida. Entonces Daniel está yendo hacia ese lugar junto con algunos de sus de sus guerreros y está eh, llegando a este lugar eh, y no hay nadie. El, Daniel sabe que es como que están escondidos, están escondidos y comienza a hacer comienzan a hacer un círculo y empiezan a mirar sobre los cómo se llaman los árboles. Está eh, Sí, ya veo que es una. Um, pelea de. Va a llegar otra jerarquía. Están ah. llegando las naves de, de los de ellos y están llegando otras naves y está empezando a llover. Se están peleando. Está. El, el dragón no quiere que le quiten a Sakun. No quiere. Está mirando hacia abajo mientras está peleando entonces él, él baja en forma como de remolino hacia, el, hacia donde está este eh, sakun y antes de que lleguen a él eh, antes de que llegue el dragón a él a sakun le encajan una lanza aquí en el pecho perdón aquí en el pecho y este ahí el, el, el dragón así en forma de este remolino se adentra y saca, saca rápidamente desencarna y en una nave se lo lleva y ahí Dios. terminó su vida en esa línea de tiempo Sí. ya entendimos de Daniel entendimos quién fue y qué sucedió ahora volvemos a línea de tiempo actual Uno. Dos y tres. Cuando estés ahí al lado de él, me dices, por favor. Aquí estoy. Muy bien, ¿qué ves en él? Tiene dispositivos. Tiene dispositivos. Muy bien, llega ahí la mamá, el hermano de 40 años y el hermano de 33, por favor. Aquí están. Tienen dispositivos todos. Muy bien. ¿Ves entidades en la casa? Sí. Neutralizados. Son cuatro. Son cuatro. ¿Qué entidades son? Es, eh, veo que no tienen su forma original. Les voy a decir. Muy bien. Se convierten en su forma original, por favor. Ya. ¿Qué son? Es un reptil, ese estaba en la mamá, es un dragón, es un... es como un híbrido, entre... pareciera como un pulpo, como entre un pulpo y... Mmm, tiene un color de un delfín rosado, los ha visto. Va, entendido, pero tiene esos tentáculos como si fuera un pulpo. Sí. Entendido, ese, ¿cuánto, cuánto mide ese? 285. ochenta El dragón, ¿cuánto mide? Tres metros. Tres metros. Ese es el más alto de todos, el dragón. Sí. Creo Siempre. que ese de ese, ese que parece un pulpo eh, venía con un hermano, pero no sé cuál es cuál. Vaya, con uno de los dos hermanos venía ese pulpo. Sí. Entendido. Ese dragón que hay ahí, ¿sientes que es el mismo que había en esa época a donde fuimos? No. Es otro, muy bien. Es Tiene el mismo color... Pero no, no es. No es el mismo. Muy bien. Se les trae la información a ese dragón de su cabeza, por favor. ¿Cómo lo hace la luz? Listo. Muy bien. Pregúntale el nombre, por favor. Y Rubita. Me lo deletreas, por favor. I-R-U-E-I-T-A -e Muy bien Déjame con él un momento, vamos a hacer cambio Uno, dos y tres Y ¿me escuchas? Sí. Por tus características, vemos que ese es el jefe ahí en la casa. Lo soy. Entendido. Tenemos ahí a un aspecto físico que se llama Daniel. Y por medio de Daniel fue que llegamos ahí a la casa. Encontramos que tienes varias entidades, todo un ejército ahí. ¿Qué quieres? Entender por qué Daniel se encuentra con las patologías y dificultades en la actualidad. ¿Qué dificultad tiene él? en este momento que los vea ustedes. Mm. Qué difícil. Y es algo que ustedes no lo han neutralizado, ¿por qué? Lo necesitamos así. Ah, o sea que ustedes quieren que los vean. Pero es es bastante peligroso eso. ¿Y tú quién eres para decir que es peligroso y que no? Es peligroso porque donde ustedes son visibles ante un humano, pues el humano va a tomar medidas para que eso no suceda. ¿No crees? <coughs> ok, entonces le haremos caso a un humano ¿Cuántos implantes le tienes a Daniel? O bueno, te cambio 175. la. Cinco. ¿Cuántas? Ciento setenta y cinco implantes. Ciento setenta y cinco. ¿Cuántas adducciones le has producido a Daniel? ¿Hablas de esta vida o hablas de todas? ¿Cuántas vidas has estado con él? ¿Por qué no esperas a que te responda una pregunta? Bueno, entonces dime, en esta línea de tiempo, en esta vida, ¿cuántas adducciones le has producido? 647. Muy bien. Ahora sí, ¿cuántas vidas humanas en este holograma has estado con él? quince hmm. vidas en este holograma Tierra. 715, fuimos a una línea de tiempo año quinientos hace donde el nombre de él era Sacún pero el dragón que estaba con él no eras tú era otro explícame eso por favor porque tendría que explicártelo Ah, o sea, que no tienes la información. Si es lo que quieres creer, adelante. Hay algo que me deja con dudas. Que Daniel se hizo una terapia de hipnosis hace algunos años. Tus dudas no son mi problema. Y resulta que en ese momento se eliminaron las, se eliminaron las entidades que habían en la casa. ¿Estuviste en ese momento ahí? ¿A qué hora sí largarán de aquí? Mm. O sea que no quiere responder mis preguntas. Hay inconsistencias en tus respuestas. O sea que estoy pensando de que no. ¿Tienes la información? Sí, es humano. Te vamos a extraer, te extrajimos la información de tu cerebro, así que podemos encontrar las respuestas a las preguntas. Encuéntrala. Haz cambio con Denise, uno, dos y tres, ahora haz cambio. ¿Denis me escuchas? Sí. Pregúntale a la Luz si el dato de 715 vidas en este holograma es correcta, por favor. Es con la jerarquía. Con la jerarquía, entendido. O sea que en la terapia que él se realizó no se eliminó la jerarquía. No. Entendido. ¿Y el reptil que estaba con él sí fue, fue eliminado? ¿Ve el dragón, perdón? Sí. He entendido muy bien. ¿Cuántos portales ves en la casa? Quince. Quince portales. Muy bien. ¿Qué tecnología ves? Eh, de diferente a lo que hemos visto como cámaras o esta clase de cosas que vemos en las casas todo se ve igual con mucha tecnología uh -huh. muy bien eh, pregúntale a la luz por favor el nombre de la jerarquía Es doble L, A, M, A, R, E, C, -T E, R, A, C, U, M. Yamarek Terakun. Así es. Perfecto, muy bien. Muy bien, Planeta Nombre. con V. Vilción. Muy bien. Se abre una pantalla plasmática y vas a ver a Yamarek Terakun. Dice un cuturro. Muy bien. ¿Ves algo diferente en él? No. ¿La medida cuánto? 175. Muy bien. Estaba más alto, pero así es como lo veo normalmente. Entendido. Muy bien. Eh, ¿Cuántos planetas ves o cuántos planetas te informa la luz que tiene este cútulo? Son en total 148. ¿Distribuida en cuántos sistemas planetarios? Siete. Siete. Muy bien. Muy bien, los, los humanos, los que nos asisten, verifican esos quince portales, por favor, con las coordenadas, ¿cómo lo hacen, por favor? listo. Muy bien, muy bien, se abre un portal, descienden todos los humanos los que sean necesarios para esta misión, me dices cómo llegan y cómo son verificados, por favor. Listo, todos aquí. Muy bien, excelente, les agradeces por estar con nosotros, vamos a hacer conexión con Enki, me dices cómo llega y cómo es verificado, por favor. está aquí después verificar muy bien le agradeces por estar con nosotros se le transfiere la información de daniel y también del cutulo por favor Adelante dice. Muy bien, excelente. Eh, con esas coordenadas que tenemos, vamos a crear los humanos luz crean los portales para llegar hacia cada planeta que tiene este cútulo y a cada sistema planetario. ¿Cómo lo hacen, por favor? Se llaman luminiscencia y están creando con las coordenadas los otros portales que hacen falta. Están haciendo un portal que los lleve a los demás sistemas planetarios. Es, en lugar de hacer. Muchísimos portales, crean uno y de ese los va a llevar a otros portales. ¿Sí me explico? Excelente, muy bien. Muy bien entendido. Eh, Sion de Alfa va a ir con nosotros y en que va a ir con los humanos luz. Entonces eh, me dices cómo es la dinámica de la luz en cuanto a este ataque, a este cutulo para poder ir a capturarlo y también neutralizar los planetas. Por favor, le indicas a la luz que en cuanto lleguemos se eliminan todas las entidades que hayan en esos planetas, por favor. sí, los humanos luce eh, crearon otros tres portales para llegar por la parte de atrás del cútulo, eh, uno cada lado. Uno a, acá atrás y uno por enfrente está tomando las entidades, eh, las entidades yo, Azulbel y Gandaler vamos a entrar por un portal Enqui y en de Alfa van a entrar por el lado del cútulo a um, y los demás se irán por los otros portales y por el portal grande. Entramos, se detiene el tiempo... Eh, rápidamente los humanos luz llegan ya emanando la luminiscencia para encerrar a, a al Cthulhu en una burbuja de luz, están los humanos luz llegando eliminando la, la tecnología y las entidades que están aquí en, en los otros planetas llegan igual eliminando la tecnología y, y las entidades. Eh, los humanos luz que están ya cerraron la burbuja de este Cthulhu están colocando aros electromagnéticos primero aquí en esta parte de la cabeza y los, las cosas estas que tiene aquí y la parte de el, acá, el, el, el pecho están haciendo que los brazos estén junto con su cuerpo, perdón, están colocando más aros en los pies. Lo que lo sostiene es la burbuja en este momento. Tiene un casco. Eh, aquí siguen eliminando las entidades. Eliminan también a las que trajimos. En los otros planetas. También. ¿Cuántos aros le están colocando al cutulo, por favor? 87 ¿Todos los seres eran reptiles y dragones en su mayoría? Híbridos de pulpos Híbridos Pero sí hay dragones y reptiles Aún no terminan, ¿Y había naves también? Uh -huh. Dice Alfa que podemos ir llamando a los que están en el holograma. Aquí ya se han eliminado eh, mayoría. Sí, ya casi terminan de eliminar en los otros planetas. Eh, todavía falta mucho. Excelente. Se activa de, de su cabeza este cutulo, el llamado de todas las bestias y las naves. Y en cuanto llegan, son eliminadas. Igual como lo están haciendo con todos los planetas. ¿Cómo lo hacen con todas las entidades en los planetas? Sí, están está el, haciendo el llamado y están llegando. Empiezan a llegar en naves. Hay una un camino de luz que los está absorbiendo y están siendo eliminados. Llegan naves y llegan en portales, también son eliminados. Eh, veo que se como si tuviera diferentes, eh, por ejemplo, en los otros planetas, en eh, planetas anteriores que he visto, como que llegan por un mismo sitio en estos eh, portales, si ¿sí me explico. Pero aquí veo que están llegando por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Sí me explico? Se abren portales eh, en varias eh, localizaciones del planeta. Sí. Por arriba, por abajo, así, y están siendo eliminados. Hay un, hay un lugar en especial donde están entrando varios, pero está unos están así llegando en varias varios portales y están siendo eliminados. En los otros planetas terminaron de eliminar. Listo. Excelente, muy bien. Se les trae la información a este cutulo de su cabeza. ¿Cómo lo hace la luz, por favor? Listo. Muy bien, con esa información se rescata los aspectos físicos y se rescatan los humanos luz. Con esas coordenadas, ¿y cómo es esa dinámica, por favor? ¿Y en dónde estaban? Están eh, yendo hacia dónde están los humanos luz. Están en la parte de los laboratorios, pero muy en, en el fondo, es, son unas cámaras, están separadas, son 10 son cámaras separadas y en esas 10, est los están abriendo las compuertas y están saliendo los humanos luz. Están siendo repotencializados. son muchos. Sí. Siguen saliendo. En uh -huh. el momento que salen, se repotencializan y hacen fusión. No, solo se están repotencializando. Entendido. ¿Los aspectos físicos estaban en otro lugar? Eh, todavía no salen, pero sí. Entendido. Entonces afuera ahora comienzan a salir los aspectos físicos. Eh, son limpiados y ahora sí hacen fusión. Listo. Excelente, muy bien, muy agradecido con la luz por excelente trabajo. Eh, por favor, dile al cutulo que si en alguna oportunidad... ¿Había podido hablar con un humano tan directamente? ¿Qué contesta? Hace mucho tiempo en, en el holograma, dice. Pregúntale cuántos hologramas tenía a su cargo. Dice que no puedo pronunciar el número. me Entendido. O sea que estamos hablando que... ¿Pueden existir millones de hologramas en la tercera dimensión? Son muchos, dice. Entendido, muy bien. ¿Y sabe de qué holograma le estamos hablando? Dice que puede saber cuáles son los terrenales y cuáles son los de otros hologramas. Sabe, sabe que somos de la Tierra. Entendido. ¿Y que en la Tierra había un aspecto físico que se llama Daniel, que si sí tiene esa información. Dice que todavía existe. Correcto, todavía existe. Inclusive nos está escuchando y hizo posible de que este rescate a través de la luz se lograra. Dice que después regresará. Dice que él siempre regresa. Que nos explique eso, cómo es de regresar. ¿Quién regresará? Él, Daniel. ¿El as Daniel. Uh -huh. Entendido. La diferencia ahora es que él ya entendió esta dinámica y que ha podido evolucionar su conciencia y ahora va a ser más difícil engañarlo cuando desencarne. Dice que quien nos dijo eso. Le digo que él y dice que nos mintió. Mm. O sea que según él, si no ha hecho evolución y no ha podido tener conciencia, que nos explique cómo estamos acá en su planeta. Dice que podremos hacer lo que queramos con él, pero que Daniel no va a soltar... Lo que tanto ama, dice Y según eso, ¿qué es lo que tanto ama? Dice que sí tiene que explicarnos todo O sea, que está hablando de, acerca de la adicción que él tiene De todo, dice mm, Entendido Y puede haber una sorpresa de que él ya de hoy en adelante decida cambiar ¿Podría ser posible o no? Dice que no, pero le digo que sí, hay gente que ha podido cambiar y dice que, que le gustaría ver que él cambiara. O sea, como que para ver si es real. ¿Si ¿Sí me explico? Dice que tiene como que es muy fuerte esta, como que esta adicción y dice que la va a necesitar. Dice que es algo que ya tiene como programado no puede dejarlo y que precisamente esto que estoy diciendo lo tomará como excusa y seguirá uh -huh. eh, entendido en eso. entendido sin embargo las cosas han cambiado y a través de el médico Saturno vamos a hacer posible de, de esa programación dile que sí, si sí eso es posible o que si sí entiende el proceso que hace el médico Saturno Dice que el humano es muy, eh, como, le, como que nos gusta dañarnos a nosotros mismos, que no importa qué médico nos atienda, el humano está en esa programación de dañarse a uno mismo. Ser nuestro propio enemigo, dice. Entendido. Sin embargo, tiene una información errada porque ya somos muchos los que queremos no seguirnos dañando y al contrario, evolucionar y seguir en este camino de la luz que es tan bonito. Así que esa información que él tiene, tal vez no conoce lo que estamos haciendo nosotros. Dice que él nos creó. ¿Cómo, cómo él puede estar diciendo que nosotros no no está, que él no está hablando de la forma correcta. <coughs> Dice que le evitemos la plática sobre ese que está viendo ahí. Me habla de Enki. Dice que sabe lo que él hizo. Mm. Dice que lo evitemos esa plática, pero que a partir de hace mucho tiempo él, él, él y todos sus compañeros este empezaron a seguir creando los humanos y dice que sí que él nos conoce como nosotros mismos a nosotros dice que incluso nos conoce mejor que nosotros mismos dice que cómo le vamos a decir que está equivocado si él hizo la razón con la que estamos hablando Entendido, y como él nos creó y sabe muchas cosas de lo que nosotros tal vez desconocemos, sabía de que hoy iríamos nosotros y estuviéramos teniendo esta conversación. Había una posibilidad, dice una posibilidad en millones. Dice que se había preparado para esto, pero no, no se pudo lograr lo que tenía que hacer. Dice que, sin embargo, sabe, eh, o sea, como que él iba a hacer lo que nosotros haremos. Entendido. Muy bien, o sea, que sabía que había una posibilidad de que por medio de la hipnosis conectaran con él y sucediera esto. Dice que todo eso es gracias a Inki. Dice que lo que, estoy lo que estamos haciendo es gracias a algo que hizo Enki. Dice que si fuera por ellos no, no seguiría ocurriendo. Que está hablando sobre una modificación en el ser humano para no tener esta forma de, de hacerlo, pero sería como que Empezar de cero. Entendido, o sea que ese, esa capacidad que estamos utilizando fue programada por Enki, ayudado por la luz y algo que ustedes no se esperaban de que fuese posible. No creían, No creían en la traición, dice sobre el entendido, para ellos es traición y para nosotros es, es algo que es valiosísimo esa ayuda que prestó en los, en los principios de la creación del ser humano y que ahora estamos viendo los frutos de esa programación que él realizó y que gracias a eso estamos liberándonos y liberando a nuestros hermanos Sí, agradezco, Enki. Muy bien, excelente. Ahora los humanos luz que nos asisten por medio de Enki, Alfa y todo el, el equipo de, de la luz que nos asiste, sacamos a, a este eh, cutulo de ese planeta, al mismo tiempo sales tú también y todos los humanos luz. Sí, están eh, emanando luminiscencia hacia la burbuja, lo están sacando, también estoy saliendo yo listo muy bien se elimina los 148 planetas los siete sistemas planetarios me dices por favor cómo es el proceso que realiza la luz le están emanando luminiscencia hacia la burbuja del planeta, la hacen que tenga el tamaño de él. Están inyectando luminiscencia a un punto en específico y están haciendo que haya una gran explosión. La burbuja la disminuyen hasta que se elimina todo el planeta. Hacen lo mismo en los otros planetas y cuando terminan los humanos los abren portales y regresan con nosotros aquí. Siguen llegando. Listo todos aquí. Excelente, muy bien. Tenemos ahí a Yamarek Terakun, Cutulo. Se elimina de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. ¿Cómo es el proceso La Luz, por favor? Sí, están rodeándolo, colocándolo. Eh, en medio están emanando luminiscencia al abrir las palmas, sacando las diferentes copias de líneas del tiempo de él. Es muy largo. También eh, lo están haciendo de una forma vertical, están saliendo todas las copias. Los humanos los comienzan a eliminar la, cada una de estas copias, también de forma... Eh, vertical, están cerrando las palmas rápidamente. La luz pasa como una ráfaga, eliminando todas las, las copias de líneas de tiempo hasta que cierra por completo. La luz se junta al mismo tiempo. El, el cútulo es completamente eliminado. Hay una burbuja eh, muy grande de luz que está creciendo al momento que se impactan la, la luminiscencia y elimina a este cútulo. La burbuja se está disminuyendo, se, eh, humanos, luz, hermanas, luminiscencia. A esta burbuja que se está achicando, se está repotencializando, sale una ráfaga de luz en forma vertical, horizontal y esta regresa y desaparece. Listo. Excelente, muy bien, muy buen trabajo. Eh, por favor, eh, en cuanto a lo que dijo el Cutulo de que nosotros como seres humanos no cambiamos, y que nosotros como seres humanos tenemos esas tendencias que son programación, y que él cree, este ser cree que, que no fuese posible un cambio, ¿Qué nos dice la luz acerca de eso para que las personas que nos escuchan pueden tener y entender esa información directamente de la luz. Sí, dice, habla en que... Dice que el cambio está siempre en uno mismo. Dice que siempre y eh, cuando uno quiere cambiar realmente lo hace. Hay una parte. Claro que existe la parte del dolor en la que si tienes, toma de ejemplo el problema de adicción, dice si tienes esa parte de dolor interior y sientes que solamente con estas adicciones puedes quitar el dolor, como dice que realmente no se quita, simplemente lo estás tapando con esta adicción, entonces cuando termina su efecto esto vuelve a aparecer incluso más fuerte y vuelves a taparla con la adicción, Dice, y cada vez se hace mayor, más grande, más grande el dolor, más grande la adicción. Dice que esto te lleva siempre como a un colapso eh, eh, del cuerpo. Dice que el cambio está siempre en, en sentirte completamente positivo y tomar una decisión, una decisión que ayudará a te ayudará tanto eh, como en, en tu aspecto físico 3D como a la luz. Dice que en cuanto eh, se haya, se, se haga este cambio, habrá una mejor conexión en cuanto se, abra, se haga un cambio voluntario, dice, porque la luz no, no te obliga. Dice, la luz jamás te va a decir, tienes que o oh, oh, obligando a la persona a que deje algo eh, la luz es es respetuosa la luz respeta siempre las decisiones de las personas pero ese esa simplemente da como como una eh, como como una cómo se dice una o sea da las palabras y tú decides si las tomas o no las tomas es como un consejo Dice que, que la luz siempre va a querer lo mejor para nosotros y por eso esos consejos, pero es cuestión de decisión, dice, de decisión y de ponerse firme y de sentir que quieres cambiar, quieres cambiar para ti y para la luz. Para esta conexión, dice, y sobre todo para salir de aquí, para que, tenga, para que se haga esta conexión, para que se haga esta fusión y para que se haga esa huida. Entendido, muy buen mensaje y para simplificarlo, este gran mensaje que ha dado la luz eh, por medio de Enki es que no la luz coloca un 50% y el otro 50% lo coloca el paciente y ese esa, la luz no va a interferir en ese 50% si el paciente no decide hacer cambios, pues la luz es muy sutil en ese aspecto y no va a interferir para que usted cambie la fuerza. Sí da las herramientas, da estos mensajes, da, da la solución de eliminar las entidades, pero nosotros debemos de colocar realmente una parte muy importante de nosotros para que el cambio sea real y, y, y realmente notorio hacia nosotros y hacia todas las personas. Muy bien, muy agradecidos con, con Enki por, por la asistencia y por estar eh, siempre apoyándonos. Sí, se retira. Muy bien. Eh, también eh, vamos a, a llamar, por favor, a Daniel. ¿Llega ahí? Sí. Si hace el llamado del humano luz, se verifica. Verificado. Pregúntale el nombre, por favor. Es Living. L-I. Sí. V-H-I-N. Living. Living, muy bien. Dimensión. Diecinueve. Diecinueve, muy bien, excelente. Muy bien, llega también ahí su mamá y sus dos hermanos, por favor. Aquí está. Muy bien, se hace el llamado de los humanos, luz, se verifican, por favor. Verificados. Muy bien, si le pides el favor a ellos tres que si le retiran los implantes a ellos y cómo lo hacen, por favor. Sí, están empezando a retirar los implantes de la cabeza. Tienen en diferentes partes del cuerpo los aspectos físicos. Eh, tenían en pecho uno área sexual. rodillas listo, suben su vibración muy bien excelente, les agradeces por por la asistencia <coughs> pregúntele a la luz por favor si el papá que murió hace 24 años el papá de Daniel quedó libre en este rescate por favor Sí. Excelente, está ahí con nosotros. Dimensión también, 19 también. Dimensión 19, excelente, muy bien. Y también el tío que murió hace 12 años. 21. Dimensión 21, excelente, muy bien. Muy bien, se acercan a Daniel y se despiden de él y si tienen de pronto algunas palabras para él se despide muy bien, junto con ellos ascienden también todos los humanos luz que fueron liberados te despides de ellos por favor se retira los humanos luz que nos asisten se quedan con nosotros mil humanos luz el resto asciende, les agradeces por la asistencia Sí, se retira. Excelente, muy bien. Ahora vamos a hacer conexión con el médico. Me dices cómo llega y cómo es verificado, por favor. Le abre un portal, desciende y lo verifica. Listo. Muy bien, excelente. Se le transmite la información de, de Daniel. Le dices que Daniel eh, le duele mucho la rodilla izquierda, la cintura, la parte baja también, zumbido en el oído izquierdo, Tinnitus, alergia en la parte sexual, insomnio y también eh, según la investigación tiene 175 implantes y le han producido 647 adducciones en esta línea de tiempo. Además de eso tiene eh, una adicción hacia los alucinógenos. ¿Qué nos dice el médico por favor? Y está abriendo la puerta dimensional y entramos entran en los humanos luz se cierra la puerta dimensional se coloca el aspecto físico enfrente está haciendo un escaneo desde la cabeza hacia los pies y vuelve a hacerlo de, la, de los pies hacia la cabeza el médico está retirando primeramente de la cabeza tiene un casco eh, este casco tiene varios cables que se que se adentran eh, como por donde comienza um, como la nuca se adentra por ahí está pasando por toda esta parte pasa por todos los brazos es como si fuese, si fueran perdón eh, como si estuviese pegado hacia el sistema circulatorio eh, el médico lo, lo está retirando, está como que haciendo una desconexión donde comienza el cable emana la luminiscencia y este va recorriendo y se va eliminando eh, todos estos todos estos cablecitos son verdes con rojo va pasando por todo todo todo todo el aspecto físico estos estos cablecitos también están conectados perdón a los otros implantes. Eh, e emanó la luminiscencia, pero la está checando hacia a ver qué es lo que está eliminando va, en este momento va hacia el área sexual va hacia las piernas rodillas en las rodillas veo que está la rodilla y estos cablecitos bajan y uno se va para un lado y otro se va para el otro lado y aquí se vuelven a juntar Eh, veo que se está pasando la luz, lo elimina, va hacia los pies. Listo, el elimina todo. En, en ese momento em emana luminiscencia hacia el cerebro. Hay oscuridad en la glándula pineal, en el tálamo, eh, en el hipotálamo, en el, el sistema límbico. Veo que está como cubierto, está emanando luminiscencia y se está eh, eliminando lo que ahí está el médico está haciendo que pase luminiscencia hacia el sistema circulatorio tiene algo ahí está retirando algo del corazón eh, retiró algo de los ojos y también de eh, ten, tenía como un si pareciera como una un lunar en un oído eh, eh, es el izquierdo lo retiró eh, se despegó así y se se eliminó Sigue retirando. Eh, retira de, de esta parte del cuerpo. Ya retiró. Está retirando del área sexual nuevamente. Retira de rodillas. Listo. Libre de implantes. El médico emana la y está haciendo que la luz pase de una forma no rápida, sino lenta. Está subiendo la luz como si fuese un espesor. ...que está llegando hacia todo el aspecto físico. Es pesada esa luminiscencia, es muy espesa. El, el médico está... Eliminó lo que había en el sistema sanguíneo y ahora está haciendo que de esta luz espesa se adentre hacia el sistema circulatorio y se está, está circulando. Hay luz en los ojos, hay luz en los oídos, en todas partes. El médico está revisando el aspecto físico. Está haciendo que se adentre esta luz espesa. Se está adentrando a varias partes del cuerpo, a varios órganos, eh, los brazos, eh, los hombros, la columna vertebral, como que más, donde más lo necesita la rodilla. El médico emana luminiscencia hacia la cabeza y este está pasando ahora por, el, por la parte de la piel, está bajando. Hace lo mismo y este se va hacia el sistema nervioso. Hacia el sistema nervioso pero está bajando, central y periférico. Ahora lo hace con el sistema muscular. Hay una limpieza, en, en veo que los pies están así, el médico está haciendo que la luz esté girando alrededor de las plantas, después esta luz está subiendo, se está acoplando hacia las uñas, está haciendo una limpieza ahí, después sube hasta las rodillas y la rodilla baja hacia la rótula. Hay una línea desde la parte de atrás de la rodilla que, que es como si cruzara así toda la, la, en la rótula y va, va hacia la piel. Es como si hiciera esto y después se esparciera así la luz como una como una flor. El médico está revisando los órganos, revisa también las costillas. Revisa um, los riñones. Revisa los pulmones. Y está emanando luminiscencia hacia la nariz. Se está iluminando... Sistema respiratorio. El médico está colocando luminiscencia en las glándulas interdimensionales. Se iluminan neuronas. El médico hace una burbuja que encierra el aspecto físico y esta comienza a girar. El médico observa. La luz comienza a acoplarse al cuerpo, el médico hace que la burbuja tome la forma del aspecto físico, se adentra la luz, quedan encendidas solamente las glándulas interdimensionales, abre la puerta dimensional y salimos. Muy bien, muy agradecidos con el médico por el gran trabajo que ha hecho y la ayuda que presta a toda la humanidad con, con estas eh, eh, sesiones en la séptima dimensión. Eh, pregúntale si tiene alguna recomendación para Daniel, por favor. Dice que su máxima recomendación es que deje lo que le hace daño a su cuerpo. Agradecemos, se retira. Muy bien, excelente. Vamos a la casa de Daniel, por favor. Uno, dos y tres. Aquí estoy. Muy bien, los humanos, los que nos asisten, eliminan toda la tecnología que hay en la casa. ¿Cómo lo hacen, por favor? Están en la parte de en medio, emanando luminiscencia y hacen que haya esta gran expansión de luz que elimina tecnología y cierra portales. Sube hasta la parte superior. Listo. Excelente, muy bien. Repotencializamos burbuja de la casa, por favor. Se hace una segunda y una tercera capa. Excelente, muy bien. Tenemos ahí a.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 Amor infinito, hermano. Gracias, hermano, por, por acompañarnos. Y Daniel nos está escuchando. ¿Quieres darle un mensaje? Sí. Más que nada quiero darle todos los ánimos, todos los ánimos posibles, porque hoy por fin se logra lo que Él quiso. Hay muchas, o hubo muchas trabas, tragedias para no llegar a este momento. Y sé que las notó. Él quería ser libre y ahora lo es. Soy libre y él también. Libre de escoger lo que él quiere. Libre de caminar donde él quiere. Libre de hacer todo lo contrario a lo que antes hacía. Aunque ellos digan que no, claro que influyen completamente en el ser humano. Claro que lo hacen. Ahora que eres libre, que ambos somos libres. Cani caminaremos juntos. Hacia esa libertad, donde haremos lo contrario a lo que estuvimos haciendo por mucho tiempo, seremos más fuertes, más sabios, mucho más cautelosos, pero siempre juntos, de ahora en adelante. Yo estaré aquí para apoyarte en todo lo que tú quieras hacer. Nunca voy a obligarte a hacer algo que no quieras. Siempre todo tienes que hacerlo con el corazón. No porque se te obliga. Con tu corazón debes tomar la decisión. La decisión de ser mejor, de ser libre y no ser cautivo de lo que exista aquí en el holograma. Sé libre, sé luz. Hermosas palabras, hermano, que sabemos que le llegan al corazón a Daniel y que las va a tener en cuenta de hoy en adelante para hacer un cambio y realmente de ahora en adelante comenzar una vida nueva que estamos completamente seguros de que así va a ser. Quiero decir Uy, que ¿Sí? estoy dando un énfasis hacia ese problema porque es el más grande. No quiere decir que existan otras adicciones. No quiere decir que no exista. Claro que sabe que las hay. Y sé que sabe de cuáles estoy hablando. Pero si le doy más énfasis a esa. Es porque esa será la primera que tiene que dejar. De corazón. Y después será. Que tendrá que ir mejorando. Caminando. Claro siempre de mi lado. Gracias, hermano, por permitirme esta comunicación. Gracias a todos. De verdad que para nosotros es un privilegio poder escucharte y también interiorizar tus palabras, porque sabemos que todos en algún momento debemos de cambiar algo de nuestro aspecto y que estamos en un constante evolución y cambio. Así que agradecidos, hermano, amor infinito para ti. Y te quedas con Daniel, por favor. Gracias, infinitas. Muy bien, haz cambio con Denis, Uno, dos y tres. Denis, ¿me escuchas? Sí. Muy bien. Los humanos luz eh, hacen una burbuja donde contengan a Daniel y su humano luz, por favor, ¿cómo lo hace? te coloca a un lado de él, emanan luminiscencia y se crea la burbuja, esta está creciendo, llega un momento que empieza a disminuir, hace esta pequeña explosión que hace una segunda y una tercera capa, listo. Muy bien, muy agradecido. Conción de Alfa, ¿tiene alguna recomendación o algún mensaje para nosotros o para Daniel? Sí, dice que de ahora en adelante tome en cuenta muy bien lo que le hemos estado diciendo anteriormente a la sesión. Dice que sabe lo que le dijimos sobre estar en constante visualización de entidades. Dice que como que no se esfuerce por, por verlas ni se esfuerce por entenderlas que solamente viva el, el proceso, que empiece uh, paso a paso viviendo el proceso de conexión con la luz y se enfoque en el aquí y ahora y en como que en esta en esta 3D, si ¿sí me explico, en que se enfoque en vivir y en esta conexión, dice que eso es, es lo más importante, dice que uh, seguramente es como un como este querer ver, a ver si alguien tiene alguna entidad pero como se le dijo esto puede llamar a otras entidades entonces dice que se enfoque ahora desde desde un comienzo en esta conexión con la luz y que no sienta como una presión sino que esté todo es paso a paso que esté tranquilo que que esto toma a, a un poco de tiempo pero que sabe que él va a hacer esta gran conexión con su mano luz muy agradecidos, Conción de Alfa, por la asistencia y por el mensaje que le da directamente a Daniel. Se retira. Muy agradecidos con, con ellos por la asistencia. Se retira. Muy bien, ¿listos para volver? Sí. Volvemos. Denise, excelente trabajo, muy bien. Señor Daniel, ¿puedes abrir tu micrófono? Daniel. Hi. Cuéntanos qué sentiste mediante esta terapia de hipnosis clínica regresiva. La parte que sentí fue cuando dijo que iba a mandar energía blanca de luz por la frente, por la cabeza. Eso lo sentí también cuando dijo que, que, que iba a respirar mejor. Eh, sentí como que recién respiraba, como que hubiese estado aguantando la energía o algo así, o la, la, la respiración, como que lo hubiese estado aguantando, algo así. Y después como que respiré mejor. Y el oído no lo siento tan... no lo siento como lo tenía, que parecía que tenía un ventilador. Excelente, progresivamente vas a ver los cambios, pero ya, ya pudiste ver el cambio inmediatamente, y eso es algo positivo para el tratamiento. Y ahora en adelante vamos a hacer cambios, cambios en tu forma de alimentación, cambios en tu forma de actuar. Te voy a enviar una información al interno para que empieces a leer y vamos a estar muy pendientes de ti a través de terapias de revisión, como te dije al principio. Eh, Daniel, una pregunta, ¿publicamos esta información? Sí, claro, claro que sí. Excelente, muy bien.